este vídeo vamos a rematar un poco el tema de PowerPoint analizando algunas opciones que no hemos visto todavía del menú de transiciones. Recordad que hemos añadido una transición eh, entre diapositivas de tipo de desvanecer con el efecto de negro, lo cual significa que entre una diapositiva y la siguiente la diapositiva que termina funde a negro, es decir, se convierte toda la pantalla en negro y la siguiente aparece desde el negro, aparece por lo tanto, hasta que se visualiza completamente. Obviamente, hay muchos estilos de transiciones que podéis probar aquí. Veis que están clasificados en temas sutiles, es decir, son los más elegantes, los más leves. Luego están los llamativos, donde realmente se produce un cambio o un movimiento un poquito exagerado y otros de contenido dinámico. Bien, sea como sea, eso ya lo hemos visto en clase. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues porque vamos a estudiar cómo se pasa automáticamente de diapositiva, eh, estableciendo por lo tanto un tiempo para cada una de ellas. Esto lo tenemos aquí en transiciones a la derecha del todo, en el botón o pues en la opción avanzar diapositiva. Fijaos cómo por defecto está marcada la casilla hacer clic con el mouse, con el ratón, que es el estándar. Es decir, yo, como ya os he explicado antes, paso de pantalla haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, o bien con la flecha derecha del teclado pero justo debajo tengo la opción de establecer un cambio de transparencia mediante un tiempo vamos a marcar esta nueva casilla y tengo aquí un tiempo que vamos a establecer para que sea de juguete vamos a suponer que son cuatro segundos ¿vale? ahí sería como un reloj horas minutos y segundos de tal manera que, que vamos a hacer la prueba, vamos a darle a presentación con diapositivas desde el principio y vamos a contar cómo efectivamente se muestran, eh, se cambia de pantalla eh, pasado ese tiempo le doy aquí, eh, perdonadme, hay una cosa que no, sé, que no he quitado, bueno no sé si habéis oído un ruidito raro es que hay un sonido que voy a quitarlo, ahora sí, luego vuelvo a eso del sonido Vuelvo otra vez a establecer, eh, porque se me ha quitado, hmm, se me ha quitado, voy a poner otra vez cuatro segundos, para comprobar que, es, que todas las transiciones son iguales, le vamos a aplicar a todas. Yo creo que antes solo he establecido una diapositiva, voy a darle a todas ellas por igual, y ahora sí, vamos a darle a presentación desde el principio. Bien, tenemos uno, dos, tres, cuatro cambio, 1... 2 tres, cuatro, cambio. 1 2 tres, cuatro, cambio, etcétera Bueno, en esta diapositiva el problema es que hay animaciones. Cuando hay animaciones, eh, a pesar de que hemos podido establecer que se cambie de manera eh, automática, perdón, que se cambie de manera, cuando hagamos clic, el problema de establecer un tiempo es que se, se anula la opción de hacer clic en las animaciones, con lo cual al final salen automáticamente. Eso lo tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, eh, ese ruidito que ha salido antes es porque también podemos elegir un sonido en la transición. Esto sinceramente no os lo recomiendo, porque queda un poquito escandaloso. Por ejemplo, vamos a hacer un ruidito de caja registradora Vamos a darle a aplicar a todas las diapositivas, a todas las transiciones. Entonces, estar muy atentos para ver cómo efectivamente se escucha un ruidito como una caja de registradora de las antiguas eh, cada vez que se cambia de transparencia. Vamos a verlo. Le doy otra vez a presentar con diapositivas desde el principio. Todos atentos. Ahí ha sonado. Vamos a ver ahora. Ahí está. Bueno, en fin. Eh, yo sinceramente no le veo mucha utilidad a esta opción, pero bueno, si encontráis algún sonido que os viene bien para vuestra presentación, siempre le podéis decir otro sonido y aquí os preguntará que seleccionéis el fichero de, de música o de sonido en el que tenéis el efecto que queréis incorporar. Sinceramente voy a darle a sin sonido, aplicar a todas, ¿vale? y yo no utilizaría sonido, como ya os he recomendado cuanto más minimalista o sea, cuanto menos, mejor en mi opinión, para una presentación salvo que, es, que estéis muy muy seguras de que lo vais a hacer bien, bueno, con esto termino los vídeos sobre PowerPoint gracias por vuestra atención